Bueno, buenos días jóvenes. Eh, como les decía, vamos a repasar esta parte de lo que es un rol de pagos en una industria. Como ustedes aquí, estamos viendo que este rol de pagos eh, pertenece al mes de mayo del 2022. Y en nómina tiene, está dividido en mano de obra directa, MOD, y mano de obra indirecta, MOI. Sí, entonces aquí tenemos tres empleados en, de mano de obra directa que cada uno tiene con su cargo, en este caso su cédula, su nombre, su cargo, ¿sí? Y los tres obreros pues ganan la misma cantidad, que son 459 dólares. Acá por el otro lado tenemos al, al supervisor de la planta o llamado supervisor que tiene un salario mayor de 630. Como dato adicional sabemos que todos los empleados trabajan más de un año, ¿sí? Y aparte de eso, pues, tiene, tenemos también que el, los operarios trabajan eh, de horas extras, suplementarias 6, extraordinarias 8, en el empleado 1. En el caso de lo que es el empleado 2, operario 2, trabajan 3 y 5, ¿sí? En el, lo que es el operario 3, tre, eh, trabaja 6 y 6, y el 4, pues, no tiene horas extras, ¿sí? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí? Pues que vamos eh, llenando estas casillas, que es el fondo de reserva, el valor de hora suplementaria, el valor de la hora extraordinaria. Aquí se me ha ido una columna menos. Sí, valor punto hora extraordinaria. Sí. También tenemos eh, las comisiones, las comisiones, el total de ingresos. Entonces, vamos a calcular en este caso los ingresos del empleado. ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos ingresos de 459. Para hacer, calcular el fondo de reserva, tomen en cuenta que se va a tomar en consideración todo lo ganado en, de estos empleados, ¿sí? Todo lo ganado. Por tanto, el, el, de acuerdo al artículo 95, dice todo lo ganado es el salario, las comisiones, las horas de extras, ¿sí? Entonces, saca, calculamos, como dice aquí la fórmula, por el salario básico más las horas suplementarias más las horas extraordinarias, calculamos en base a lo que dice... El 8.33%. Entonces vamos a aplicar la fórmula directamente del total de ingresos. Igual paréntesis. Seleccionamos, ¿no? El total de ingresos de este empleado por el 8.33%. Y a esto eh, vamos a calcular. Bueno, ahorita le va a salir cero porque no tenemos valor en total de ingresos. ¿Sí? Vamos a ponerle con signos de dólares. Ya, pero despuesito ya le va a calcular. ¿Sí? De igual manera hacemos para todos. Ya. Voy a, a calcular el tema de las horas extras. Las horas extras llamadas también en este caso. Eh, están divididas en dos, ¿no? Horas suplementarias. Las horas suplementarias que en este caso dice que se calcula sobre esta base de, de no sé si pueden observar, ahí está la fórmula. El valor de las horas suplementarias desde el salario básico que divide a 2.40 sobre el número de horas y aquí voy a poner por el factor común de 1.5. Porque ustedes saben que es el, el 50% más de la hora normal, entonces aquí ya hago la transformación en este caso sería del salario básico dividido para 240, ¿sí? por el número de horas suplementarias y por el factor común que es 1.50. Entonces pues aplico la fórmula aquí. ¿Cómo quedaría en este caso el salario básico del primer operario dividido 240 si era un paréntesis aquí por como dice acá la fórmula el número de horas suplementarias, que en este caso es 6, y por 1.5. Entonces, ese va a ser el rubro del de concepto de horas. Aquí dos paréntesis. El concepto de horas suplementarias. sí calculamos el salario básico unificado entre 2.40 por el número de horas suplementarias y por el factor común que es 1.5, ¿sí? Y nos da ya en lo que es la contabilidad, vamos a ubicar a 17.21, ¿sí? El primero. Lo mismo aplicamos para los demás, ¿sí? Igual paréntesis, salario básico dividido entre 2.40 Ya. Aquí sería por. ¿Por cuánto, señorita Tashiwano Damaris? Díceme, perdí, no me sale. ¿Por cuánto? A ver, Mayerli, o Herminia, Tatiana. Por ¿no el es? número de horas suplementarias. Por el número de horas suplementarias, que en este caso es tres. Y por. 1.5, 1.5, que es el factor común, ¿sí? Lo mismo, así mismo cerramos un paréntesis. Perdón, aquí debía seleccionar tres. Ya. Y ahí sí. Entonces, el, el empleado número dos o operario número dos va, a, en este caso, a tener un salario de... ocho con sesenta Voy a, a inmovilizar, esperen un ratito esto. De ahí para inmovilizarle para que podamos ver. Ya, luego tenemos el tema de lo que es el empleado número 3 Listo. El empleado número 3, asimismo, en este caso, dividimos, en este caso, el salario base entre 2.40, el salario base conificado entre 2.40, por, en este caso, eh, vamos a multiplicar por el número de horas, que son 6 también, y por el factor común, que es 1.5. cinco. ¿Eh? Por algo tenemos el salario base de lo que es este empleado y damos un ENT. Lo mismo va a ganar este señor, que es 17 con 21. Y en el caso de acá, pues no tiene horas extras, por tanto no va a ganar nada. ¿Sí? ¿Listo? Luego pasamos al rubro de las horas suplementarias perdón, extraordinarias. ¿Qué dice el, las horas extraordinarias? A ver si vamos a leer el, la fórmula. Señorita Chihuano Silvia, ¿qué dice las horas extraordinarias? Lo que estoy señalando ahorita. ¿Chihuano? ¿O Madeline me ayuda? Ya le dicen. A ver, las horas extraordinarias son el, el sueldo dividido para 240, multiplicado por el número de horas extraordinarias y multiplicado por el factor 2. Factor común que es 2, ¿no? Tome en cuenta que en horas extraordinarias lo que dice el código de trabajo se paga el doble, o sea, el, el doble del valor normal, es decir, el 200%. Por eso es que le estamos multiplicando por el factor común. En este caso, 2. ¿sí? Vamos asimismo a calcular de cada empleado. Acá tenemos que este empleado tiene 459 dividido entre 240 por abrimos dos paréntesis para que me calcule por, en este caso, el número de horas que es 8 y por 2, que es el factor común. Que es el factor común, ¿no? Ya, este empleado va a tener 30 con 60, ¿ya? Al igual vamos a hacer lo mismo en los otros. Dos paréntesis, cojo el salario, dividido. Para 2.40, paréntesis, por el número de horas y por 1.5, que es el, perdón, por 2, que es el factor común. Ya, acá arriba también creo que estaba por 2, no sé si vi Sí, ahí estamos bien. Entonces, aquí aplicamos el formato dólares para que salgan ya valores monetarios. Y el último operario, de igual forma, ¿no? Salario básico dividido 2.40 por el número de horas, que es 4, y por 2, que es el factor común. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? aplicando lo que dice la fórmula, el salario básico dividido por el número de horas por el número de, el valor, el factor común. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley. Vamos al rubro de comisiones. El empleado número, eh, en este caso supervisor, no tiene horas suplementarias tampoco. Y acá dice que aplique en comisiones el 2% de base sobre el salario. ¿Sí? El 2% de base sobre el salario. Si usted se fija aquí, me está indicando que utilice el 2% de base sobre el salario. ¿Qué tengo que hacer? A ver si me ayuda. Tatiana Lizalde. Omar Yuri, a ver. Eh, coger el sueldo básico, eh, multiplicarlo por el porcentaje de comisiones. Ya. Entonces cojo en este caso el salario básico de cada empleado que estoy en la columna por el porcentaje que está aquí, que ya está marcado y esto me va a dar el valor de 9.18, ¿sí? Ese es para el primer empleado, perdón, ya para el... Ya, para el, el siguiente empleado. Lo mismo hacemos para todos los empleados, ¿sí? Hasta para el supervisor. Entonces, cal, calculamos sobre la base del salario por el factor común que es 2%. Aquí es importante, chicos, para si usted va a arrastrar la fórmula, eh, a este valor hacerle constante con F4, usted hace constante la celda. Perdón, con F4. Bueno. Voy a poner dólares. Dólares. ¿Ya? Y ahí se va, en este caso, a calcular solito los valores. ¿Sí? Acá también voy a arrastrar. Ya tenemos el rubro de el señor... Señorita Achik Sandra. Entonces, aquí ya tenemos, ¿no? De las comisiones, que es el salario base, ¿no? Por eh, el valor del 2%, porcentaje. Total ingresos. ¿Qué dice el total ingresos? A ver si me ayuda. Ahora sí, Marjorie. ¿Qué, ¿Cómo se calcula el total ingresos? Ya. A ver, se suma el sueldo base bonificado. ya Más valor de horas suplementarias, más el valor de horas extraordinarias, más las promociones y más los fondos de reserva. Ya. Recuerde que, bueno, el fondo de reserva en algunos casos, si por ejemplo, aquí en este caso dice que van a trabajar eh, de forma mensual, o sea, se va a mensualizar, ¿no? Pero eh, algunos casos puede ser que este fondo de reserva no se mensualice, pues y en ese caso, ahí usted va a tomar en cuenta Va a tomar en cuenta, eh, va a tomar en cuenta como eh, parte del ingreso. Pero este ingreso no va a estar imputado para el pago de aporte personal. Que quiero decir que el fondo de reserva no está tomado en cuenta como ingreso para descontar del IES. ¿sí? Simplemente es como un rubro más para el empleado. Porque este bueno estos empleados van a recibir de forma mensual. Entonces, aquí voy a tomar en cuenta eh, solamente, eh, en este caso, el total ingreso sumado a estos rubros, ¿no? Que decía, salario básico, fondo de reserva, ¿sí? Eh, valor horas suplementarias, extraordinarias y todo. Y lo que es comisiones. Entonces, igual aplico la suma. Simplemente la suma. Y voy cogiendo los rubros que dice acá. Ya, más, más el valor de las horas suplementarias, el valor de las horas extraordinarias, más las comisiones. Ahí está todo lo que es conceptualizado, el total de ingresos, salario básico, fondo de reserva, sí, valor suplementario y comisiones. A ver, esto es una Lo que me dice que ponga punto y coma. No da la fórmula. Ya, ahí agarró, creo. Pero está como base solamente. Ya, estaba omitiendo el fondo de reserva porque no estaba calculado todavía, ¿no? Pero ahorita ya se calculó y ahora sí voy a sacar un nuevo cálculo que se llama total ingreso imputable. El total ingreso imputable es para sacar en este caso el eh, el, el aporte personal, ¿sí? Vamos a ver aquí. Acá tenemos los ingresos. Ya, Igual paréntesis, selecciona el salario, más el fondo, más el valor de las horas suplementarias, más el valor de las horas extras, más las comisiones. Ya, en el uno está tomado en cuenta, en el primer total de ingresos que está aquí, no está tomado en cuenta, jóvenes, la parte que se llama el fondo de reserva, ¿sí? Estos, este total de ingresos me va a servir para calcular el aporte personal y en el otro, pues, me va a servir para sacar el total de, eh, que va a recibir el empleado, ¿sí? Por eso es que le he separado aquí dos tipos de totales, ¿ya? Ahora le pregunto, no sé si está, le voy a buscar. Edison, ¿de dónde calculo yo, con qué total de ingresos calculo yo el tema de aporte personal? ¿Con el de verde o con el de azul? Con el de amarillo, perdón. No le escuché, Edison. O puede poner por el chat. No sé si pueden poner por el chat todos, por favor. ¿Con cuál total de ingresos calculo el aporte personal? ¿Con el que está incluido el fondo de reserva, que es este, o con el que no tiene fondo de reserva? ¿Con el que incluye ya el fondo de reserva, Ya. ¿Los otros que dicen? ¿Qué dicen, chicos? Con el que no tiene el fondo de reserva. Ya. Por acá dice con el que no tiene y con el que tiene. ¿Sí? Vaya revisando lo que es la normativa. Recuerde que el fondo de reserva es un rubro adicional que se calcula como una caja de ahorros para el empleado. Pero esto no es imputable para el cálculo del IES. ¿Sí? Simplemente es un rubro que se puede mensualizar en este caso. Sí, y tome en cuenta que eh, si es que recibe mensual, pues yo tengo que incluirle en el fondo de en el en el total de ingresos. Pero esto no es imputable para el cálculo de este de este aporte, sí. Por tanto, yo voy a coger el que no está incluido el fondo de reserva, sí. Entonces hago la fórmula, la fórmula para cálculo de fondo de reserva es el total de ingresos por el 8.33% es el factor común, perdón es el 9.45% que tenemos acá arriba ya el, el total de ingresos que está incluido el, el sueldo más el valor de las horas suplementarias más el valor de las horas extraordinarias y las comisiones ya, y aquí nos da el rubro de 48.76% de del primer empleado de igual forma, hago factor común. Ya, factor común con el F4 y ya me va a dar, en este caso, el rubro ya para arrastrar. ¿Sí? Recuerde que siempre vamos a multiplicar el total de ingresos sobre el factor común del 9.45, ¿sí? Entonces, aquí vamos a arrastrar la fórmula. Aquí dice aporte, salario básico más horas suplementarias, más horas extraordinarias, más comisiones por el 9.45. Este es el, el, lo que es el aporte, a, el aporte personal. ¿Sí? Recuerde, vuelvo a repetir esta parte, el un total de ingresos solamente me va a servir para ver cuánto va a recibir de neto a, a pagar el empleado, y el otro para cálculo de lo que es sobre el aporte personal, ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en la plantilla. Ya, vamos a seguir con el, los, eh, los descuentos. El segundo rubro de descuentos es anticipo a los empleados, ¿Sí? Y aquí dice que da una consideración que el 40% de anticipo se va a devolver a los empleados. que significa? Que obviamente se va a pagar una quincena del 40% de sueldo, ¿sí? Esto solamente vamos a multiplicar sobre el salario que ya va a percibir este empleado, pues el 40%, ¿sí? Aquí vamos a escribir la fórmula. Es anticipo. Sueldos salario básico unificado multiplicado por el 40%. ¿Sí? Que en este caso nos da el salario básico de este empleado por el factor común que es el 40. ¿Sí? Igual fórmula eh, vamos a hacer para todos para que sea un poco más rápido. Entonces, aquí ya da el anticipo de sueldo, cada empleado va a recibir esta cantidad, ¿no? En el caso de los empleados, desde el operario 1 al 3, lo mismo. Y en el caso del operario 4, del supervisor, perdón, 252 dólares. Acá dice el comité de empresa. Sí, el comité de empresa, bueno, es un rubro adicional que se, se calcula en base a lo que... Eh, si es que existe en este caso un sindicato o llamado también comité de empresa de los trabajadores en la industria, generalmente este comité de empresa o esta asociación de empleados le va a descontar un valor o un rubro, ¿sí? Aquí lo hemos puesto como base que es el 2% del salario. Ese es un aporte adicional. Se puede decir como una caja de ahorros para... Eh, que ayude al tema del sindicato y al comité de empresa y a su vez eh, se velen por los derechos de los trabajadores en la empresa. sí. Y obviamente este comité de empresa es una entidad, se puede decir, fuera de la empresa, pero está constituida solo por los empleados de la industria. En este caso vamos a coger el valor o rubro de lo que es el salario básico para calcular comité de empresa, ¿sí? Es el salario básico unificado por el 2%. ¿Sí? Entonces, cogemos el factor común, salario básico. Igual paréntesis. Seleccionamos el salario básico de este empleado por el factor común 2%. ¿Sí? Que nos da el cálculo de 9,18. vamos a hacerle constante a la celda para poder en este caso arrastrar la fórmula. Me pasó. Ya. Acá tenemos ya el valor de 12.60. En el caso de multas y atrasos dice, va a aplicar el 1% asimismo. Sí estas multas y atrasos van a servir para igual, para fondos del comité de empresa, puede ser, o si no, en algunas empresas le van a, eh, le van a descontar, ¿sí?, al salario. Entonces, aquí le hemos puesto el factor común de multas por atrasos del 1%. Vamos a calcular de esta manera y acá nos da un factor común. Listo, y aquí ya tenemos el total de egresos. Vamos a coger el total de egresos. Desde el aporte, anticipo, comité de empresa, multas, ese es el total de egresos. Así mismo vamos a sumar más... El anticipo, más el comité, más el valor de las horas. ¿Sí? Ahí nos da el aporte del comité, perdón, del total de ingresos. ¿Sí? Vamos a hacerle acá el líquido a recibir. A ver, para calcular el líquido a recibir, tenga en cuenta, chicos, que yo tengo dos totales de ingresos. ¿Cuál de los totales de ingresos voy a coger? ¿El que está incluido el fondo de reserva o el que está separado el fondo de reserva? A ver, ¿qué dice Roy? ¿O Wendy? No está Roy. Eric, ¿qué dice Eric? ¿Cuál voy a coger? total de ingresos que está incluido el fondo de reserva o el que está in, en este caso separado el fondo de reserva? El que está ya incluido. Ya. En este caso voy a coger el que está incluido. Entonces hago la resta nada más. Total de ingresos incluido del fondo menos el líquido a recibir para lo que es el total de ingresos. Restamos. Total de ingresos menos total de egresos, ¿Sí? Y esto va a recibir el empleado 1 de valor monetario. Ya, aquí hay algunas consideraciones, chicos. Por ejemplo, en el caso de los anticipos, si es que el empleado um, solicita o si la política de la empresa así lo dispone, pues ahí se dan los anticipos. Caso contrario, si el empleado lo solicita, también se les da un rubro. Pero no debe exceder del 40% del salario, ¿sí? Sí. No debe exceder de la, del 40% del salario. En el caso de las multas, pues cuando existe multa se aplica lo que dice la disposición o el reglamento interno de la empresa. ¿sí? Eso también no debe tener en cuenta, eh, o sea, no es un valor fijo, se puede decir, ¿no? Pero en este caso hemos puesto como fijo. ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Porque ya se me acaba el tiempito. ¿Y sé si lo no podía dejar ver las fórmulas, por favor.